No hay forma de esconderse. Reyes, varones, reinas. Les dimos nombres diferentes, pero todos son iguales. Máquinas de matar cayendo desde el cielo. Este es nuestro hogar. Nuestro bastión de resistencia. Aquí es donde los valientes se encuentran con los audaces. No moriremos en las sombras Enfrentaremos a nuestros niños De frente Hora del show Brasteadores en el aire Abatida ¿Habéis visto mis fuegos artificiales? ¡Poma! <risa> ¡Uno ya que tengo. Atentos. No hay un rastreador. ¡Nos ha visto! ¡Joder, joder, joder! ¡Son demasiado! ¡Retirada! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Los tenemos encima! ¡Vamos, vamos! Impacto confirmado. de inmediato! Y me debes una. Ya lo creo. A ah, por eso. No sé. Es un mame. Cuidado. Disparada la foto. Buen trabajo. ¡Uh, uh! Nunca dejarán de llegar. Oxígeno limpio, llamando a voluntarios. Alístate y resiste.